No ¿Sabes lo que hacen tus hijos en internet? Relájate. El nuevo Kaspersky los mantiene alejados de las cosas malas y controla su tiempo de uso. Hora de acostarse. Lo siento, niña. ¡Mamá! La vida digital de tu familia es importante. Protégela con el nuevo Kaspersky.